Bueno, hoy os traemos otro vídeo cortito en el que os voy a enseñar a contar con las manos. Y os diréis, pero Juan Antonio, si ya sabemos contar con las manos. Vale, pero os hago otra pregunta. ¿Cuál es el número más alto que podéis contar con las manos? Quizá el que se os viene a la cabeza, el único, sea contar hasta 10, porque tenemos 10 dedos. Entonces, ¿cómo podemos contar más de 10 con las manos? Vamos a verlo. No hace falta que os enseñe a contar con las manos hasta 10 porque ya sabemos. Nosotros tenemos que utilizar la correspondencia uno a uno con cada uno de nuestros dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, ¿y cómo podemos contar más de 10 con las manos? Pues si en lugar de utilizar los dedos completos, utilizamos estas pequeñas divisiones que se llaman falanges. Si en vez de contar los dedos completos, contamos cada falange como un número distinto, entonces podemos llegar hasta qué número. Pues sería... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y 14 y 14 de aquí, pues llegaríamos hasta 28, solo utilizando las falanges. Pero podemos ampliarlo bastante más. ¿Qué es? ¿Cómo? Pues voy a utilizar esta mano para contar las falanges y voy a utilizar esta mano para llevar el número de veces que he contado la mano completa. Os explico cómo. Pues si yo contara las falanges de esta mano, que... ¿A qué número podría llegar? Podría llegar hasta el 14, como hemos visto antes. Pero si llego al 14, lo único que tengo que hacer es, cuando llene la mano completa, uso un dedo para indicar que la he contado una vez. Así que podría volver al principio con esta mano y seguir contando. Pues tendría 15, 16, 17, así hasta llegar a 28 y sumar otro dedo en esta mano. Dos dedos aquí me quiero indicar, cada uno de estos dedos dirá que he contado hasta... 14, pues 14 más 14 28. Y así podría seguir hasta 14 por 5, que son 70. Y esto lo podéis complicar bastante más si en lugar de utilizar los dedos completos aquí como contadores, utilizáis cada una de las falanges. Así podréis llegar hasta 14 por 14, que son 196. Y vamos a dar un paso más, un poquito más. Y vamos a tomar otra estrategia completamente distinta. Y vamos a utilizar, si ya no habéis visto en el vídeo del sistema de numeración decimal, vamos a utilizar binario. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que a cada dedo de la mano le vamos a asignar lo que decimos que es una potencia de 2. Es decir, este dedo gordo valdrá 1, este valdrá 2, este valdrá 4. Siempre cogemos 2 elevado a un número más. Este valdrá 8, que es 2 elevado a 3. Este valdrá 16, que es 2 elevado a 4. Y puedo seguir con los dedos de esta mano, pero para simplificarlo vamos a hacerlo solo con esta. Y puedo contar de esa forma. Pues, si quiero contar o si quiero representar el número 5, lo que tendré que hacer será una combinación de estos dedos que me sume 5. Pues sabemos que 5 lo podemos descomponer como 4 más 1. Así que, pues sería poner este dedo y este dedo. No estoy haciendo el corto de manga, y lo que quiero decir es que, como está este dedo levantado, vale 4, y como está este dedo levantado, vale 1. Entonces, 5. Si quiero representar, no sé, el 10, pues tendría que formar una combinación con estos dedos, que repito que valen 1, 2, 4, 8 y 16, hasta llegar a 10. Pues, si con esos números, el 10 lo puedo representar como 8 más 2. O sea, tendría que tener este, este dedo levantado y este dedo levantado. Así que, si me dejan los dedos, porque esto cuesta, esta representación que está aquí sería el 10. Y eso lo podéis ampliar, pues, hasta llegar a una barbaridad de números. Porque hasta aquí llego hasta el 16, pero si sigo haciendo potencia de 2, tengo aquí el 32, tengo el 64, tengo el 128, el 256 y el 512. Que no sé si os habéis dado cuenta de que esos números, casi que estamos muy familiarizados con ellas porque... Son los números que aparecen en todas las cosas informáticas. De ahí que en informática se utilice mucho el binario y se trabaje en base.